Como podrán ver en este momento, se captura algún tiburón o algún cazón. Es típico, específicamente en lo que es otoño e invierno. vienen Se acercan un poco más a la zona de Mar del Plata porque están en periodo reproductivo. Y lo que hacemos es tratar de, de cuidarlos, de conservarlos, de hacer el menor daño posible eh, para después proceder a, a la devolución. Hay veces que podemos subirlo arriba de la embarcación, pero en la mayoría de, de oportunidades lo que hacemos es tenerlo un poquito ahí para tomar algunas imágenes, para sacar alguna foto y luego intentamos eh, cortar, el, sacarle el anzuelo de la boca y liberarlo. La pesca de tiburón está permitida, lo que está prohibido es matar al tiburón. Bueno, de esta forma es como va transcurriendo la jornada. Lo que hacemos es buscar diferentes piedras alejadas que hay en alta mar en profundidades aproximadamente entre los 50 y 60 metros donde debajo de cada una de las rocas se esconden estas especies. Nuestra estrategia es pasar con los cebos, con los motores siempre en marcha, lo que se denomina algarete, y este, las carnadas pasan por el costado de la piedra, las chernias, los salmones, los meros salen en, busca, en búsqueda para tomarlas y llevarlas nuevamente a su cueva. Bueno, ahí está la habilidad del pescador para no permitirlo y empieza la pulseada, ¿no? Hombre pez, a ver quién triunfa. Normalmente,